Hola de nuevo, futuras neurólogas y futuros neurólogos de este planeta Mi nombre es Víctor Hugo y hoy es el Día Internacional de la Luz Y vamos a aprovechar para contarte qué onda con los colores ¿Será que los colores son una propiedad de la materia? ¿O será que los colores son inventados por nuestro cerebro? Vamos a averiguarlo Muy bien ¿Cómo te imaginas la luz? O más bien, ¿como de qué color te imaginas que es la luz? Verde, amarilla, eh, no sé, azul tal vez, o te la imaginas como un arcoíris. Bueno, seguramente te has percatado que la luz la podemos percibir de diferentes colores, y esto se debe a que la luz es una forma de radiación electromagnética en forma de ondas. Ahora bien, ¿cómo te imaginas una onda? ¿Será más o menos como el caminar de un gusano? ¿O será como el vaivén de las olas en el mar o en alguna laguna? Bueno, lo que sabemos de cada uno de estos movimientos es que la parte más alta de estos movimientos se les conoce como cresta y la longitud que existe entre una cresta y otra cresta se conoce como longitud de onda y dependiendo del tamaño que tenga esta longitud de onda es como nosotros percibimos el color entonces, si las crestas se encuentran muy separadas, el color que vamos a percibir seguramente será un color rojizo. Pero si estas crestas se encuentran muy juntas, entonces vamos a percibir un color parecido al violeta. ¿Pero qué tienen que ver las ondas con los colores? Bueno, la luz que podemos ver está formada por muchísimas longitudes de onda. Y estas longitudes de onda pueden golpear objetos. O más bien, están golpeando objetos todo el tiempo, siempre y cuando haya una fuente de luz. Los electrones de esos objetos absorben esa energía y aumentan a un nivel más alto. Pero como a los electrones normalmente les gusta estar en un ambiente estable, entonces reducen un nivel la energía, absorbiendo las longitudes de onda, pero también reflejando otras. Entonces la longitud reflejada es lo que nosotros percibimos o traducimos dentro de nuestro cerebro como un color. Dicho de otra manera, los colores que nosotros percibimos son causados a través de longitudes de onda que llegan a nuestros ojos. Los ojos tienen en el fondo de su interior una capa de células que perciben la luz. Estas células se conocen como bastones y como conos, y a pesar de que son billones Existen de solo tres tipos, cada uno de estos conos y cada uno de estos tres tipos de conos percibe sola un, solamente una longitud de onda. Los conos registran las longitudes de onda para las que están preparados y la información la mandan al cerebro. El cerebro entonces es el, el encargado de contrastar qué es lo que ha percibido y de algún modo traducir todo esto a colores momento momento antes de que sigas con el video, por favor ve a ver la lista de reproducción y ve a ver el video de psicofácil ahí te explicarán un poco más detalladamente cómo es que el cerebro interpreta todos los colores que percibe nuestros ojos los conos reaccionan solamente a tres colores es el verde el azul y el rojo sabemos que el cerebro contrasta los colores porque hay personas que no perciben todos los colores como las demás entonces, solo tienen dos tipos de conos, y los colores se ven entonces limitados. Nuevamente, habrá que recordar que los colores no los inventamos dentro del cerebro, simplemente interpretamos las longitudes de onda que llegan a nuestros ojos. Quienes fabrican las pantallas o quienes fabrican los televisores, saben cuál es el mecanismo detrás de la percepción que tenemos nosotros de los colores, y la aprovechan... ...para mostrarnos todas las imágenes que hemos podido ver... ...a través de nuestros celulares. Entonces, el color del Pikachu que estuvo bailando durante horas en YouTube... ...no es un color meramente natural. Más bien, es un color compuesto por verde y por rojo. Entonces, cualquier color que nosotros veamos... ...en alguna pantalla o en algún televisor... ...es un compuesto finamente arreglado... ...entre verde, azul rojo. Este mecanismo de la generación de colores a través de simplemente tres básicos puede darnos pistas acerca de por qué el vestido se ve de un color a veces o algunas personas lo perciben de un color lo mismo que los tenes y si en algún momento te han dicho que la forma en que tú ves o los colores que tú percibes de estos objetos depende de los hemisferios que tú uses, si sea el izquierdo o el derecho, la verdad es que te están mintiendo porque estos colores dependen de la exposición que tengan los objetos a la luz. Entonces, las condiciones de iluminación condicionan cómo se ven estos objetos. Y de algún modo, se puede decir que pintan o que colorean las formas de verlo. Mira, como puedes ver en esta imagen, si se reduce un poco el brillo, parecerá que el vestido es un poco más azul, que si el brillo es mayor, entonces el vestido se ve blanco. No es que el color cambie, simplemente cambia la exposición que tienen estos objetos hacia la luz. Pero en este hermoso planeta, que apareciera a veces que nos gusta contaminar y maltratar al usar popotes, existen millones de animales. Animales que tienen una visión mucho más amplia o características diferentes a las nuestras, las cuales vale la pena revisar. Por ejemplo, el camarón mantis tiene 12 conos. Cuando nosotros simplemente tenemos 3, el camarón mantis tiene 12. Pero esto no significa que el camarón mantis vea en una definición 8K o 16K. Lo que podemos apreciar al tener este animal 12 conos es que puede apreciar colores que nosotros no conocemos. Dicho de otra manera, el rango que tiene de visión es un poco más amplio hacia los rojos y hacia los violetas. Y si quieres saber un poco más acerca de las diferentes longitudes de onda y cómo las visiones cambian en los animales por favor no te pierdas el siguiente video de LUMAR a la Bióloga De hecho las imágenes de galaxias o de objetos como los hoyos negros son simplemente interpretaciones de colores dicho de otra forma son imágenes en color falso si ya le estás agarrando la onda entonces te habrás dado cuenta que para que nosotros podamos ver más allá de nuestra luz visible tenemos que hacernos de otros instrumentos. Estos instrumentos detectan longitudes de onda que están fuera de nuestro alcance visible. Lo que hacen es traducir todo eso que perciben y nos lo muestran de una forma que nosotros podamos interpretarlo. Entonces, podemos concluir que los colores no son una propiedad de la materia. Más bien, los colores surgen a partir de longitudes de onda que nosotros percibimos, contrastamos por medio de nuestro cerebro y lo traducimos a los colores que ya conocemos. Este es solo un video de los 19 que hemos hecho esta ocasión en celebración del Día Internacional de la Luz. No te pierdas ninguno, sigue la lista de reproducción y si no te has suscrito a los demás canales de nuestros compañeros youtubers que aparecen aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y acá, pues ¿qué esperas? Hazlo, suscríbete. Y es en este momento en donde yo te agradezco por haber visto este video hacia el final. Muchísimas gracias a José Manuel, que en su momento me ayudó muchísimo a conseguir y a llegar a los 200 suscriptores. Primo, ya te la debía. Muchísimas gracias por la espera en nuestro décimo video. Y te recuerdo que la ciencia es más chida cuando te la cuentan bien. Así que por favor, suscríbete si es que te gustó este canal. Y si no, eh, suscríbete porque... El... Tenemos que hacernos presión de y ve a ver el video de ProtoFácil. Psicofácil. Psicofácil. Y ve a ver el video de psicofácil.